¿Cómo quieres que sea la educación de tus hijos, personalizada o estandarizada? Nosotros, The Educators, hemos hecho estos vídeos cortos para explorar las diferencias, las elecciones que hacemos y lo que significan para el futuro de la educación pública.